lo vemos con preocupación, no solo por el pueblo brasileño, sino también lo que esto representa para el continente latinoamericano. ¿no? Eh, ya se puso en funcionamiento mecanismos para derrocar gobiernos, no con las fuerzas armadas, pero sí con los medios de comunicación, con la complicidad de parlamentarios que quieren desestabilizar el gobierno eh, progresistas. Y esto lo han hecho con Honduras, lo han hecho con Paraguay, eh, intentos de golpe de Estado en otros países, donde sí se ejerció la violencia, como en Bolivia, en el distrito de Pando, eh, en el caso también de Ecuador y de Venezuela, que todavía está Venezuela en una situación muy crítica con la desestabilización que se quiera hacer del gobierno de Nicolás Maduro. Entonces, esto que tiene que resolverse en estos días sobre el impacto con Vilma, hay que reflexionar sobre esto, que no se quiebre la continuidad constitucional y que se proteja esta democracia que todavía son débiles, pero que hay que fortalecer. Pero un golpe de Estado no hay que terminar con los golpes de Estado que se quieren realizar de distinta modalidad en todo el continente. La movilización popular es fundamental para decirle esto no lo queremos, eh, tratar de que se respete la continuidad constitucional y... Eh, es sumamente importante la presencia de todos los sectores sociales que reclamen que se respeten sus derechos. Hay eh, monopolios informativos que, lógicamente, que tienen sus intereses políticos, económicos y de poder. Eh, y creo que en Argentina ha pasado lo mismo, ¿no? con grandes medios. Así que creo más en los medios alternativos que llegan a las bases y son parte de otra conciencia política. Eh, lógicamente que en todo esto, lo que pasa en Brasil, lo que pasó en Argentina, eh, los medios de comunicación han cumplido un rol a favor del sistema y no del pueblo. Hoy lo tenemos a la vista, todo esto. Si cae en, este, eh, en esta destitución de Dilma, eh, va a afectar las democracias en todo el continente. Y esto es peligroso, porque estas democracias se construyeron en base a mucho sufrimiento, a mucha situación. ...increíble, pero eh, hoy eh, eh, puede ponerse en riesgo. Ningún medio de comunicación es aséptico... ...pero hay que trabajar sobre la verdad, sobre el derecho... ...y la justicia de un pueblo. Y hoy esto no se está respetando en los grandes medios de comunicación. Aquí un globo, en Argentina los monopolios de Clarín como en otros países, ¿no? podríamos hablar del Washington Post, de, del New York Times y, y también de muchos medios de comunicación en Europa.